matemáticas aplicadas para la vida porque tu vida es nuestro proyecto unidad 4 áreas y teorema de pitágoras hola amigos me recuerdan mi nombre es Andresito. en la unidad anterior me ayudaron a encontrar la cantidad de metros de alambre de fuga que necesitaba mi papá para encerrar el lote. Ahora, mi papá necesita de nuestra ayuda. Él me dice que necesita calcular la cantidad total de hectáreas que tiene el lote. Adicionalmente, saber cuántas hectáreas tiene cada uno de los tres lotes que forman el terreno. Para esto, utilizaremos inicialmente las medidas que ustedes muy amablemente me ayudaron a calcular en la unidad 2 Como observamos, el lote lo hemos dividido en tres figuras, A, B y C y necesitamos hallar primero el área de cada una de ellas. Mi papito Gustavo desea saber cuántas hectáreas realmente compró para poder calcular el valor por hectárea. Ayúdame a encontrar las hectáreas de todo el terreno. Para poder hacer todos estos cálculos, lo primero que debemos hacer es conocer cómo calcular las áreas de algunas figuras planas. Entre ellas tenemos el área del cuadrado se calcula multiplicando lado por lado. Luego, el área del rectángulo la podemos calcular multiplicando su base por la altura. En el caso de los triángulos, debemos multiplicar su base por la altura y el resultado dividirlo en dos. Los paralelogramos no rectangulares se calculan multiplicando su base por la altura. Para encontrar el área del trapecio, sumamos su base mayor más su base menor. Multiplicamos luego por la altura y el resultado lo dividimos en dos. El área del círculo lo calculamos multiplicando la constante pi por el radio al cuadrado. Debemos tener en cuenta que pi equivale a 3.1416. Ahora ya podemos iniciar con el cálculo de las áreas de nuestro lote. Primero tomamos la figura A que corresponde a un rectángulo con una base de 580 metros y una altura de 547 metros. De acuerdo a la gráfica anterior, debemos multiplicar la base por la altura. Eso es 580 metros por 547 metros que equivale a 317.260 metros cuadrados. Como nos están pidiendo es el área en hectáreas y sabemos que una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, entonces tenemos... 317.260 metros cuadrados por una hectárea que equivale a 10.000 metros cuadrados... Cancelamos los metros cuadrados y nos quedarían 31,7260 hectáreas. ¡Muy fácil! Ahora calculemos el área de la figura C. Para este ejercicio tenemos el lado A, que corresponde a un cateto de 37 metros. Y el lado C, que sería la hipotenusa de 143 metros. Uy, pero desconocemos el lado B, que sería la base. Mm, tengo una idea. Como el triángulo forma un ángulo de 90 grados, se puede considerar un triángulo rectángulo. Y entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la longitud de la hipotenusa C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces tendríamos que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces 143 al cuadrado es igual a 37 al cuadrado más B al cuadrado. Realizamos las respectivas operaciones. Encontramos que B al cuadrado es igual a 19,080. Y por lo tanto si sacamos la raíz cuadrada podríamos decir que B es igual a 138,13 metros ¡Qué bien! Ahora podemos calcular el área del triángulo C. Entonces el área del triángulo es igual a la base B por la altura A dividida en 2. Esto quiere decir 138,13 metros por 37 metros dividido en 2. Sería igual entonces a 2555,4 metros cuadrados. Y si lo convertimos a hectáreas, multiplicando por una hectárea que tiene 10.000 metros cuadrados, nos daría 0,2554 hectáreas. Muy bien, ya terminamos. Ahora solo falta encontrar el área del triángulo B. Pero para esto debemos tener en cuenta que sabemos cuánto mide de lado a lado el terreno. Sabemos el valor de la base del triángulo de color rojo. C, pero nos falta conocer el valor de la base del triángulo B, entonces el valor de la incógnita o base del triángulo B es igual a los 580 metros que mide el lado A, entonces el valor de la incógnita o base del triángulo B es igual a los 580 metros que mide de lado a lado el lote. Menos el valor de la base del triángulo rojo que es 138,13 metros. El resultado sería 441,87 metros. Ahora sí tenemos todos los datos y podemos hallar el área de este terreno. De nuevo multiplicamos la base que sería 441,87 metros por la altura que es de 37 metros y lo dividimos en dos. Esto nos da como resultado 8,174595 metros cuadrados. Si multiplicamos este valor por una hectárea que equivale a 10.000 metros cuadrados, podemos cancelar metros cuadrados y nos quedarían 0,8174595 hectáreas. ¡Qué bien! Ahora sabemos a cuántas hectáreas equivale cada uno de los terrenos del lote. Entonces decimos que el lote A es igual a 31,726 hectáreas, el lote B es igual a 0,8174595 hectáreas y el lote C es igual a 0,2554 hectáreas. Entonces, si sumamos las hectáreas, tendríamos que el lote de mi papito Gustavo es de 32,8 hectáreas. ¡Muchas gracias! Ahora mi papito Gustavo podrá realizar mejor sus cálculos. Los invitamos a desarrollar la guía que viene anexa a esta unidad. ¡Chao!